Hola a todos y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy nos concentraremos en un tema básico que tiene que ver con los múltiplos y divisores, un tema muy importante en la matemática básica para aquellos pequeños que están aprendiendo toda la parte de divisiones. No siendo más, comencemos. Comencemos con los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos son todos aquellos números que multiplicados por números enteros o naturales nos generan otros números. No olvidemos que los números naturales son el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Ah, sin olvidar el 0, claro está, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora... Si vamos a analizar los múltiplos, vamos a poner la palabra m de múltiplo y ponemos el número correspondiente. Digamos que queremos los múltiplos de 3. Vamos a hallar esos múltiplos de 3. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el 3 por cada uno de estos números naturales. Entonces 3 por 0 pues nos daría 0, 3 por 1 nos daría 3, 3 por 2 daría 6, 3 por 3, 9... 3 por 4, 12, 3 por 5, 15 y así sucesivamente, estos serían los múltiplos de 3. No olviden, m, múltiplo y 3 estamos indicando de que nos concentramos en el múltiplo de 3. Veamos otro ejemplo de múltiplos. concentrémonos en los siguientes múltiplos, múltiplo de 5 y múltiplo de 6. Entonces para ello vamos a multiplicar por los naturales. 5 por 0 nos daría 0, 5 por 1, 5, 5 por 2 nos da 10. Importante, si tienen problemas con las multiplicaciones, repasar las tablas. Les voy a dejar aquí un enlace para que aquellos que les cuesta un poquito el manejo de las tablas lo puedan repasar. 5 por 3 daría 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Y si queremos podemos seguir multiplicando, sería por 6, por 7 y seguiría siendo múltiplo de 5. Entonces, estos serían los múltiplos de 5. Ahora veamos los múltiplos de 6. Hacemos lo mismo, multiplicamos por cada uno de estos naturales, 6 por 0 nos da 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3 daría 18... 6 por 4, 24. Y por último, 6 por 5, 30. Estos serían los números múltiplos de 6. Y podríamos sacar más. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el tema de divisores. Ahora, definamos qué son los divisores. Los divisores son aquellos números que dividen el número. Es decir... Son todos aquellos factores o números que al multiplicar me dan ese número. Aquí tenemos tres casos, divisores de 10, 12 y 15. Vamos a analizar cuáles serían esos divisores. Empecemos con el 10. Siempre, importante cuando empiecen a mirar la parte de divisores, empezar por el 1. Entonces, si vemos 10 es divisible por 1. Y también por el mismo número, o sea, que también es divisible por 10. Y podemos comprobar esto, pues 1 por 10 nos va a dar el número 10. Ahora, ¿qué otro número es divisor de 10? 10 también es divisible por 2. ¿Por qué? Porque si vemos 2 por 5 nos da 10. O lo mismo, 5 por 2 nos daría 10. Este también sería divisor. Entonces tenemos el 1, el 10, el 2 y el 5 son divisores de 10. Ahora veamos los de 12. Siempre empecemos por el 1, no olvidemos. El 1 y el mismo número, o sea que aquí también ponemos el número 12. Ahora, continuando, miremos qué número nos pueden dar 12. Recuerden que si rebasan las tablas, 3 por 4 da 12 o lo mismo que decir 4 por 3 otros dos factores serían el 2 y el 6 2 por 6, 12 o 6 por 2, 12 también serían factores estos serían los números que definen a los divisores de 12, de 12. veamos por último este, este divisor vamos a ver los divisores de 35 bien no olviden siempre poner el número 1 y el mismo número que sería 35. Y ahora veamos, ¿qué números combinados nos pueden dar 35? Si ustedes revisan bien, 5 por 7 nos da 35. No existen más números que me den ese número, o sea que 7 por 5 5 por 7 serían divisores de 35. Y aquí hemos encontrado... Los divisores del 10, 12 y 35. Muy importante repasar las tablas de multiplicar para poder definir bien cuáles son los múltiplos o divisores de un número. Con esto podemos dar por concluido el tema de múltiplos y divisores. Si te gustó mi video no olvides de dar una manita hacia arriba y...